Herbert, estamos hablando del modelo M2, este camioncito es más actual, eh, obviamente es la continuación del lp 70 eh, 80 eh, este surge a partir de 2005, recuerden que el lp 7080 80 pues, nació desde el 92 hasta el 2004 y la continuación ahora desde el 2005 hasta la fecha de el M2. Aquí también podemos ver las siguientes aplicaciones camina, cofre, motor, radiador, suspensión de latera, cargador y suspensión de trasera Aquí vamos a encontrar dos diferentes suspensiones Carver. aquí ustedes pueden dar cuenta, en eh, la parte frontal que los estados de 16, vamos son muy comunes a priori pero aquí tenemos un código que es el de Sí, aquí podemos dar, y es la primera vez que podemos dar cuenta de la ubicación y aplicación de este, de este código la famosa, el soporte para la muelle, pero el famoso alegrante como lo conoce sí. de afuera ¿Sí? Y también tenemos la suspensión que ya lo mencionamos, con la entrada de la 70, 80, 112 y 120. Ya podemos eh, interpretar como tal la suspensión mecánica. ¿Sí? Claro. Suspensión trasera, aquí estamos hablando de la suspensión mecánica. Aquí estamos hablando de dos eh, códigos, el 1642, donde ingresa en la cavidad de la, de la muelle, o el ojillo de la muelle, como aquí le llamamos. Y el código 1630, que es un ojillo de deslaste. Aquí te podemos darnos cuenta ¿Dónde asienta? ¿Cuál es su función? Pues simplemente disipar el desgaste o que choque la, a la hora de estar oscilando mullando mi hoja, que no choque con la, con la perchita ¿no? Simplemente esta vacina nos va a ayudar a disipar esos esfuerzos y por lo tanto que se va a desgastar la parte de nuestro rojillo. Ok, que esa es la función. Así es, y obviamente que no se sienta verdad ¿no? así es de, de, de la hoja. Suspensión trasera es lo mismo. Aquí podemos darnos cuenta que es la air que en el caso de que ya lo sí y aquí, pues como lo mencionábamos, tenemos una imagen de una cavidad recta que se genera donde vamos a ver la base la base Motores. Aquí vamos a ver la parte del motor. Aquí lleva dos aplicaciones, que estamos hablando de un motor 6900 de Mercedes-Benz y un 906 con diferentes capacidades de potencia, desde los 210 caballos hasta los 330 caballos de potencia, esto de acuerdo a lo que el cliente requiere aquí, y por, posteriormente tenemos los siguientes códigos, el 1618, el 1613, 1616 o el 1637. Y la recomendación siempre es cambiar el perro. Siempre el perro y el, y el ambiente correcto. Y el correcto, así es, así y si no tienen porquímetro, Puedes escogerlo puede. a un cuarto del 100% del cuerpo de soporte o cargador del cargador. Un que el de cargador de parte de nuestra goma debe quedar libre para poder funcionar correctamente. Para hacer la función. Porque si lo no apretan demasiado, después van a decir: más ahí más viene más el más famoso más. tu producto es rígido. Sí, eh, siempre mencionan que, que es muy rígido, que transmite vibraciones hacia, hacia la cabina o, o empieza a aplicar a otros componentes como el que de pero realmente, si nosotros aplicamos eh, los toques correctos, no vamos a tener ningún problema. Recuerden que nuestros productos vienen desarrollados y aplicados de acuerdo a lo que viene como fabricante okay. o el fabricante de equipo original. Ahí okay, eh, no nos eh, correcto. Así es. Vayamos a la parte de cobre. Aquí podemos encontrar los 603 y los 609, esto no tiene ningún problema, tanto si es izquierdo o derecho. De la pigmentación. Así ah, es. Y lo puedes comentar un poquito así si breve, César, ¿por qué el color negro y no la Okay Ok, mira, es muy importante identificar que simplemente es polietano, pero la pigmentación es negra. ¿Por qué? Porque a lo mejor... Algunas políticas en algunos de nuestros clientes, pues, un color naranja a la forma de mi, Sí, que tiene una un, un, un, caperuza blanca, no, blanco, un, blanco, un, blanco y, suave naranja, sí, sí. Entonces, correcto. Se requiere que sea a la forma ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, tenemos lo que es la aplicación de Camina. Estamos hablando del código 628, es un soporte de Camina. Aquí, obviamente, mostramos la imagen. Con, lo, con la chumacera, pero realmente nosotros nada más manejamos lo que es el núcleo, la pura goma. Yo lo puedo está. Así es, el, estamos el, hablando, por ejemplo, aquí la que se das cuenta, estamos hablando de todo toque, toque ¿verdad? ¿verdad? pero el toque es de 180 libras-pie. ¿Por qué compañeros? ¿Por qué amigos? Porque lo vamos a apretar de hierro con hierro. De metal a metal, metal, es correcto. Recuerden que este va a trabajar, o se va a utilizar también y va a sujetar simplemente la placa hacia el núcleo, pero el buque metálico. Para la calidad tenemos, tenemos esta aplicación. Así es, también encontramos en la parte trasera, el 34.515. Aquí, si ustedes te puedes dar cuenta, estamos hablando de eh, pues dos piezas de nuestra aplicación, con un torque de 90 libras para un torneo de 3 cuartos. Aquí cambia la, eh, la configuración de, de torque. Y si ustedes pueden das cuenta la imagen, vemos una pequeña leyenda de 6 de media pulgada, con un torque de 92 a 97 libras. ¿Por qué? Porque va eh, eh, aplicado de metal a metal que los que tenemos en este caso de los proveedores. ¿Sí? Ok. Radeador, Radeador claro. pero, pues, la misma aplicación, 1417-1480, ya lo mencionamos anteriormente, viene obviamente la cantidad que aplica, así como el torque. Y por último, bueno, una de las últimas eh, aplicaciones del Canal, también ya lo mencionamos, 1434-1497. Aquí ya, los, nosotros ya ya estos códigos. Aquí ya nada más saber cuál, cuál eh, queremos, ¿verdad? ¿Cuál este, pues desea el cliente? Deseamos comprar, ¿verdad? Como tal. Así es. Y por último, los otros componentes en el caso del tapón de. Y eh, para, para el tapón de los Y en el este caso de los 6, -6 sí. que es eh, nuestro buje, ¿no? para, eh, para la cadena de cambios, la transmisión ITRA. Ok, sí, este, muchas gracias. De, de verdad, César, te lo agradecemos mucho por su tiempo. Igual a nuestros compañeros que nos están viendo de la parte de Latinoamérica. Eh, tenemos algunas preguntas. Eh, no sé si me puedes ayudar, Juan René. Con bueno, las preguntas, gracias. Bueno, César, es un placer. Un Al contrario, con permiso, hasta luego, señor Rex. Comentarios, por favor, ahí nos hacen. Por, por Facebook. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, super, ¿y tú? Buenas. ¿Cómo estás? Pues te está aquí tenemos este las preguntas. Es. Ok, Juan bueno, Ernesto, ¿puedes comentar un poco so, sobre ti? ¿cómo? ¿Cuánto tiempo sí. llevas eh, en GAF? Pues ya lo habíamos platicado de la otra ocasión, pero sí, tenemos ya, este, vamos a 33 años, tiene la empresa, creo que, este... Es un poquito de tiempo, esperemos que sea más tiempo. Buenísimo. <risa> Pero pues aquí estamos. Buenísimo. Bueno, este, aquí tenemos la primera pregunta que nos hacen desde Panamá. Nos ponen qué pasará si falta torque. Bueno, si falta torque en un soporte de motor, pues vamos a, este, a tener un contratiempo con la pieza nueva. Va, desde, va a ser un desgaste prematuro. No va a rendir realmente su, lo que tiene que rendir en la pieza. Tiene que ser el torque que se está recomendando. ya estamos trabajando en eso. Tenemos las fichas técnicas para los soportes del motor. Esas fichas, las ojalá ustedes las puedan solicitar para que den un torque indicado y les puedan sacar el mejor rendimiento a las piezas que ustedes puedan colocar en su unidad. Tengo una pregunta aquí desde Chile que me dijo un saludo para nuestro cliente de Chile: ¿Qué sucede si hay mucho torque? bueno eh, cuando hay mucho, mucho torque este o apriete, sí tenemos un contratiempo ¿verdad? de que tra eh, transmitimos vi vibración, ahora sí que en el, en el motor transmitimos vibración, a la hora de transmitir vibración, esa vibración se va a la cabina, se va este, a lo que es la carrocería y empezamos a provocar lo que es la tornería. ¿no? Entonces, el movilidad es ahora sí que la recomendación del fabricante, nosotros somos fabricantes por ahí les esperemos que este, nos puedan dar así que este, qué piezas van a montar nosotros tenemos, tenemos las fichas técnicas entonces esas fichas técnicas ahí el editor es como les podemos ayudar ¿no? y ahí también si lo apretamos demasiado dice que nuestro producto es rígido es duro ha afectado otro componente pero es por falta de de conocimientos de, de conocimiento sí, realmente, eh, este, cuando lo toca demasiado pues este, de este, lo que es este, este, el soporte de motor tenemos el contratiempo tiempo de que lo hacemos rígido acordemos que habían hablado este, los este, compañeros que de un, de un entero tenemos que, sobre todo un soporte de motor le tenemos que cumplir o lo que es una cuarta parte de, de 100% de cuerpo sí. Sí. ok esta pregunta viene de monterrey Anda, ya habíamos dicho que no hay problema si usan los mismos tornillos bueno ya habían contestado este nuestros compañeros eso realmente es una norma la, la norma exige que se cambie toda la tornillería que cada claro que nosotros este, este un tornillo este abrimos lo que son este, los hilos esos hilos este ya cuando volvemos a, este, a ponerlos otra vez este, ya no tienen la misma en el mismo pie ¿verdad? okay esta, esta pregunta es, si es anónima me ponen aquí es necesario cambiar solo el soporte dañado o, o se sugiere bien. cambiar los dos soportes sí, o para los tres soportes para el trabajo uniforme pues hay que cambiar todo no hay que cambiar este, los, si son los traseros hay que cambiar este parejo los, los traseros para que tengamos un rendimiento óptimo verdad Porque Ok, todas pues esas son las preguntas que tenemos eh, de verdad, muchas gracias por el apoyo que nos están dando, que se están esforzando un poquito más de la hora a pero sí sí ha servido servido demasiado esta información que les preparamos para ustedes. Jorge, por favor, nos puedes acompañar para dar una palabra de despedida. Bueno, estimados amigos, esperamos que esta plática haya sido de mucho agrado para ustedes y al mismo tiempo que les haya servido. Este, esperamos estar tratando charlas continuas sobre las marcas eh, estamos la una vez al mes este, el, en este mes vamos a tener el 26 de julio lo invitamos nuevamente a la plática que vamos a tener sobre Freightliner 2 eh, y así vamos a ir haciéndolo todos los meses vamos a ir agarrando marca por marca Cualquier consulta que ustedes quieran hacer o quieran realizar, pues tienen nuestra página y les agradecemos a todos nuestros clientes, a nuestros clientes de Latinoamérica por haber estado presente acá. Así que muchas gracias y pasen buenas noches. Gracias.